Ejemplos. 1. Supón que M es una recta y Fi un sistema de coordenadas para M. Si P, Q, R, S y T son puntos de una recta M y menos 2, 0, 1, menos 0.5 y 2, las coordenadas correspondientes, entonces, puedes afirmar que... La coordenada del punto P es igual a menos 2, la coordenada del punto Q es igual a 0, la coordenada del punto R es igual a 1, la coordenada de S es igual a menos 0,5 y la coordenada de T es igual a 2. La distancia entre P y S es a la diferencia entre los valores absolutos de las coordenadas del punto P y el punto S. Entonces esto es igual a valor absoluto de menos 2 menos menos 0.5, donde realizando las operaciones respectivas obtenemos como resultado igual a 1.5. Si U es un punto en la recta M cuya coordenada es 1, necesariamente el punto U es igual al punto R. U es igual a R, pues un número real es la coordenada de 1 y solo un punto en la recta y la coordenada de R es 1. Si v es un punto en la recta M, Cuya coordenada es menos 1, V es distinto de los puntos P, Q, R, S y T porque las coordenadas de esos puntos son distintas del número menos 1. Segundo, supón que A, B, C, D, E, G, H e I son puntos de la recta M y sus coordenadas son las que se indican en el siguiente dibujo. Entonces, la distancia entre B y A es la diferencia del valor absoluto de sus coordenadas entonces menos 2.5 la coordenada del punto B menos la coordenada del punto A que es menos 3.5 esto es equivalente a menos 2.5 más 3.5 como valor absoluto que nos da como resultado 1 la distancia entre C y D nuevamente es la diferencia entre las coordenadas de estos puntos entonces sería la diferencia del valor absoluto de entre menos 1 y menos 0, que esto es igual a 1. La distancia entre h y e, nuevamente, es la diferencia de los valores absolutos de sus coordenadas que nos da como resultado 3.5. Ahora, supón que P es un punto que está en la recta M y que la distancia entre P y G es 1.5. ¿Cuál es la coordenada de P? Para averiguarlo, nombra con alfa la coordenada correspondiente de P. Luego tienes que la distancia entre P y G es igual al valor absoluto de la diferencia entre alfa, que es la coordenada del punto P, y 3, que es la coordenada del punto G que nos da como resultado 1.5. Es decir, alfa es la solución de la ecuación. El valor absoluto entre alfa y menos 3 es igual a 1.5. Para resolverla, recuerda que hay dos posibilidades de que esta igualdad se cumpla. A. Ah, si alfa menos 3 es mayor o igual a 0, en este caso tendrías que la diferencia entre el valor absoluto de alfa y menos 3 es igual a alfa menos 3, que da como resultado 1.5. ¿En dónde obtendrías que alfa es igual a 1.5 más 3 es igual a 4.5? Entonces, la coordenada del punto P para esta opción es 4.5. B. Si alfa menos 3 es menor que 0, entonces obtendrías que la diferencia del valor absoluto entre alfa y menos 3 es igual a menos alfa menos 3. Esto es igual, por definición, a 1.5. De aquí, si cambias de signo a cada lado de la igualdad, te resultaría que alfa menos 3 es igual a menos 1.5. De donde ya sabrías que alfa es igual a 3 menos 1.5, que es igual a 1.5. En resumen, existen dos posibles valores para la coordenada de P. Esto significa que, en realidad, hay dos puntos en la recta M cuya distancia a G es igual a 1.5 y las coordenadas de estos puntos son 1.5 y 4.5. Como puedes observar en el gráfico, uno de estos puntos es H. Ejemplos. 1. Supón que M es una recta, P y Q, dos puntos en ella. Phi, un sistema de coordenadas para M, y la coordenada del punto P es igual a 0. Y la coordenada del punto Q es igual a 1. Si Q está a la derecha de P y D y E son dos puntos en la recta M, cuyas coordenadas son menos 4 y 3, respectivamente, entonces, el punto E está a la derecha del punto D. El punto E está a la derecha de P y de Q. El punto D está a la izquierda del punto P, como lo puedes observar claramente en el gráfico. Ejemplo 2. Supón que M es una recta, P y Q dos puntos en ella, phi un sistema de coordenadas para la recta M y la coordenada del punto P igual a 0 y la coordenada del punto Q igual a 1. Si Q está a la izquierda de P y F y G son dos puntos en la recta M cuyas coordenadas son menos 4 y 3 respectivamente, entonces el punto G está a la izquierda del punto F. El punto G está a la izquierda de P y de Q. Y el punto F está a la derecha del punto B, como lo puedo observar en el gráfico inferior. Ejemplos. 1. Supón que A, B y C son tres puntos colineales. Si AB es igual a 10, AC es igual a 6 y BC es igual a 4, ¿qué punto está entre los otros dos? Puesto que... La distancia de B a C más la distancia de A a C es igual a la distancia de BC más la distancia de C a A. Es equivalente, 4 más 6 es igual a 10. Entonces, AB es igual a BA. Tienes que la distancia de B a C más la distancia de C a A es igual a la distancia de B a A, que son los extremos. Luego, el punto C está entre B y A. Ejemplo 2. Supón que H, I y J son tres puntos colineales. Si AB es igual a 15, AC es igual a 7 y BC es igual a 7, ¿qué punto está entre los otros dos? Ninguno de los puntos está entre los otros dos. En efecto, si sumas cualquier par de distancias, no obtendrás la tercera. La distancia de BA más la distancia de AC es igual a 15 más 7, es igual a 22. Entonces, es diferente de 7, que es la distancia de B a C. Sumando las distancias de A a B, más las distancias de B a C, nuevamente es igual a 15 más 7, que es igual a 22, diferente de 7, que es la distancia de A a C. BC más CA es igual a 7 más 7, que es igual a 14, que es diferente de 15, que es la distancia entre A y B.